gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de la CuatriFuerza. <risa> wow. yeah. Gracias por estar Te, no, Tenemos público, no! tenemos público ¡Woo! acá. <risa> <risa> <risa> Programa de Pablo.cl donde de, de, nos dedicamos a conversar y a hablar sobre las noticias de videojuegos de la semanita. Soy Snow, junto a mí se encuentran Tenecan y Metaru. ¿Cómo están chicos? Bien, bien, todo bien. Todo bien, acá, todo bien. lento. Podríamos lento. estar mejor, pero con lo sí, que hay, alcanza sí oye, hablando de lo que hay feliz día del gamer <risa> feliz <risa> día del gamer es lo que hay es día. Del... <risa> ¿Qué hay ¿Qué hay de empezar por ser es la, no pudo... la noticia del día la noticia del día del, día del gamer sí. eh, chao nos fuimos, gracias cabros ya, ya, ya, gracias por esperarnos media hora <risa> y al otro al tiro <risa> sí. jefe, no podemos ir más temprano porque es <risa> el día del gamer <risa> Partimos más tarde por lo mismo ah, oh. Estratégica ah. llega La misma hora de, Nadie me hizo. De contar planilla ya. Oh. Eh, Para raros. reducir para Pero, todos <risa> Pero no estamos aquí Justamente para celebrar el día del gamer Sino que además para comentar Lo que sucedió a la semanita Entre ellos Lo que ocurrió durante esta semanita Que fue la GamesCon En efecto en efecto, ahí tenemos, a ahí va, vamos a entrar ahí a revisar algunos de los trailers y lo que más nos llamó la atención en realidad, porque hubieron varias actividades, tuvo el Opening Night Live, hubo streaming de sí. Future Game Show y... Me acuerdo que hubo un par de streaming más, pero hubo varios anuncios, mm. varias cosas que se estaban esperando y que se revelaron. Así que vamos a hablar de ellos, Tenecan va a hablar un poquito más de ellos y también voy a buscar algunos sí, sí. trailers de los que más me gustó y vamos a estar también comentando otras noticias que ocurrieron durante esta semanita. ¿Quién quiere partir? Déjame Yo, porque que hablamos de la, de la, de la Gamescom. Dejamos no, no, no de lo mejor para, para más adelante... Siempre parto último. ya favor, pa pa siempre. Partamos lo que estamos pobres en dale, noticia. dale, dale, dale Partamos sí. lo que estamos sí. pobres en noticias. Dale, dale, dale. Sí, esto es una excusa. Oye, ya, vamos. <risa> ya, voy a decir <risa> lo que digo siempre. Voy a hacerlo rápido, pero no lo voy a hacer. Una ah, hora después. <risa> una, hora, una hora después. Y es que el problema es el capitalismo. <risa> ah. Oye, eh, un, la noticia que quizás sienten sí es del día, eh, más allá de lo que pasó con Games, con un montón de otras cosas que pasaron en la semana, es que... Dentro de toda esta movida que tiene Playstation Y Sony en general De adquirir nuevos estudios Hoy se anunció formalmente a través del blog de Playstation Que ellos van a lanzar una división móvil Que De una u otra forma Va a estar enfocada a desarrollar juegos Y aplicaciones Relacionadas con IPs de la marca ¿Ya? Tales como eh, Etcétera y eh, para ello adquirieron un estudio polaco llamado Savage Games El cual, si no lo conocen, no los culparía porque este estudio literalmente se fundó hace dos años en el año 2020 Y estaba conformado por eh, talentos que trabajaron previamente en compañías como Robio, Rockstar, etc. Eh... ¿Por igual es un poco noticia? Porque bueno, dentro del mismo blog igual PlayStation tuvo que salir a aclarar de que ellos no van a estar abandonando su plataforma tradicional de desarrollo de juegos para consola ni nada por el estilo sino que esto más bien como que busca la típica respuesta corporativa que van a tratar de buscar crear experiencias que vayan de la mano con los juegos que ellos ya están desarrollando muy probablemente si no, se, se traduzca, por ejemplo lo que vimos en algún momento con... Eh, Tom Rider Go, que era como un Tom Rider de puzzle, que igual era como entretenido, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, no, no han dado más noticias al respecto, pero igual es interesante hablar un poco de este estudio, porque eh, como estudio en sí son bastante nuevos, tienen una oficina en Berlín y una en Polonia, y eh, no tienen ningún proyecto activo, más allá de un supuesto proyecto de un... F FPS, un FPS por el cual eh, lograron un capital, un financiamiento de como 4 millones de dólares pero uh -huh. fuera de eso no hay absolutamente nada más de información del juego y no hay nada más eh, atribuido a ello lo cual es súper extraño que hayan ido por ese estudio para desarrollar esta división móvil Sí, no uh, eh, eh, o sea, uno esperaría que ellos, debido a, lo que, a los estudios que han eh, estado como adquiriendo como como PlayStation, uno esperaría que fueran por, por alguna compañía más grande, pero a lo mejor es como que es la única que pudieron pagar. O es la no, única que está creo. a la venta. Igual... Un, un insider yo ahí, más o menos. Ya. Yeah. Posiblemente un empleado les dijo, oigan, pues voy a comprar mi empresa. Digo, la empresa que se llama mucho la atención. Claro. Puede sido algo así. Pero en, igual... Es... Es curioso, sí, no es curioso. sé si es negativo de nada en realidad, pero es interesante ver de que, de que este fue el camino que tom decidieron tomar para lanzar lo que sería supuestamente esta división de juegos móviles relacionada a PlayStation. Mm. Eso por un claro, lado. Para pa complementar un poco la noticia, la semana pasada estuvimos hablando de Sony también, porque está, pasó el tema de la demanda de, de, de Inglaterra, United Kingdom, para ser más específico por los cargos extra en la, en, la, en la plataforma de la Play sí, ¿sí? para comprar juegos digitales y todo Eso se suma a que esta semana anunciaron que van a subir un 30% el precio de la Play 5 debido a la inflación a la, la inflación y el estado del mundo y eh, si no me equivoco todas estas cosas, estas tres, la compra, la adquisición de esta empresa la, la subida del precio de la Play 5 y eh, la demanda de, del United Kingdom a Playstation se suma a una demanda más grande que creo que están haciendo por prácticas monopólicas que le están haciendo Sony. Así que... Heavy. Heavy metal. Cototo. Ya, yeah, así que... Sí. Eh, interesante, interesante lo que está pasando con Sony. En todo caso. Mira, por, Porque... por, por, por lo menos las cosas están muy bien play. Por Hay decirlo plata. Menos. Sí. Hay plata para, sí. invertir, para invertir. Ese es el tema. Exacto. Oye, y eh, los otros lo otro que se están moviendo también son Warner Brothers Porque hace literalmente un par de horas atrás salió noticia de que ellos Bueno, no hace un par de horas atrás, pero sí durante el día en realidad Se regist se anunció de que ellos habían registrado eh, el meme de Big Changos. Ah, Ahora, hay algo Ya, Ya, ese, ese meme que ya está completamente muerto Ya, ese el día 27 de agosto lo habían registrado, salió la patente y todo ahora, eh, tampoco es como que sea tan tan, como decirlo choqueante que lo hayan hecho nos están apropiando de cultura porque de partida eso es de Warner Brothers sí. porque sí. es parte de todo lo que es Looney Tunes y todo el asunto y Big Changus como personaje ya había aparecido en un juego de móvil que es como estos típicos juegos así como eh, de un PVP, de por equipos, por turno, de todo el asunto, pero con personajes de Looney Tunes. Entonces, es como. ¿Los van a sacar para multiversos? Mira, a lo mejor van a, posiblemente... van a sacar a Bots Bunny y va a tener como una skin o algo. No sé. Sería como pos muy posiblemente extraño. sea uno de los movimientos también que vayan a incluir. Sí. como futuras mejoras mm -hmm. no se sabe pero sí eh, muy característico en todo caso de que quiera aprovecharse por el ruido mediático que está generando multiversus precisamente mm -hmm. mm. sí sí o sea igual entendiendo por eh, entendiendo algo sería muy extraño que sacaran como o sea esto es un, única y exclusivamente una medida legal para de, tomar o sea hacer efectiva una posición del personaje como la referencia del personaje del nombre big changos Dentro del juego, o así sea que si ellos ponen esto en el juego es específicamente para llamarlo así No es como un skin claro. de, de Vox Bonnie probablemente o Básicamente la patente es lo que les da el derecho para eh, usar la likeness Que básicamente nosotros tenemos eh, somos los dueños de Claro Para uso comercial claro. O sea, ustedes vi, pueden vi, seguir haciendo el correo? Sí Warner Brothers, etcétera. No es como que ahora el chango va a estar en Mortal Kombat. No, no, no. No va por ahí. Oye, eh, eh, eso por tema, En temas de dios legales. O si no hubiéramos tenido suficiente con el término de, de, de Carl Saul. Así que eh, Konami eh, también sacó un anuncio de que en sus redes sociales que venían varios juegos clásicos a PC iban a estar todos listos prontos para poder ver qué era lo que iba a pasar y toda la gente empezó a decir oh por dios finalmente Metal Gear Solid 4 empecé! ¡Wow! vamos a poder jugar una versión decente de Metal Gear Solid 3 para salir en Steam, oh por dios ¡Oh! sorpresa eran puros juegos que ya están en Steam solo lo están mm. reanunciando, de hecho eh, eh, están reanunciando como relanzamiento Metal Gear Solid ya, <risa> yeah. O sea Está, creo que Están mostrando ahora también el Como grande, como dentro de todos estos juegos Porque la luz decía como 18 juegos, 23 DLC Y de esos 18 juegos Son los juegos que están en el Castlevania Collection Que son ROMS Y el Contra Collection, que también son ROMS Bacán, bueno. Inserte el ruido trompeta aquí Ah, y el Super Bomb y Bam de Bogusela. también. etcétera. Eh, lo que sí la gente igual esperaba Que pudiéramos tener una versión decente, por ejemplo De, de Metal Gear Solid Que está en GOG Pero no está en Steam Porque A lo mejor igual podrían haber lanzado La versión de Pachinko de Metal Gear Solid 3 Igual lo hubiera sido interesante Snake, -eater, mientras esté lanzando las monedas ahí. <risa> <risa> <risa> <risa> Inserta bonita de para seguir sufriendo. <risa> Así que esas son mis noticias por ahora. Y vamos a darle todo el espacio a. Ahí, ahí, tenés que comentar también lo que pasó en Camps. Así que, ¿quién quería seguir hablando ahora? Eh, yo. No, no, yo, yo pato. Voy, voy yo porque también tengo claro. pocas noticias. Ya, dale. Vámonos. Sí, Tírate. Sí. Y me tiro. Oye, eh, un fanático de Elden Ring, oh, por obvias razones, sacó un mod en los cuales algunos de los jefes son personajes de One Piece. Específicamente, los... Ah. <risa> los los jefes de Lo... los, los piratas, los, los Yonko, están personificados tres personajes que son Barba Blanca, Kaido y Chunks. Ay, y justamente chico. son reemplazados por los jefes más grandes que hay del Rin, Ring entre Malenia eh, e inclusive les les cambió el título, pero tienen todos los movimientos de los jefes, así que para la gente que, que está esperando One Piece, hoy <risa> espérate, pero es la versión de One Piece que se puso popular ahora? ¿Cuál? ¿Cómo? Esa que sale en un TikTok donde salen todos en pelota. No, no. No, esa. No. Ya. Ya. Ya, ya. Hubiera hubiera sido entretenido. No sé si queréis jugar a, a agarrarte tus lazos con los monos de. <ríe> de... ¿Todavía, Perdón, no Perdón, todavía no estamos en horario. Perdón Fanny. Todavía no estamos en horario. Es que escuché tu risa de ahí en el fondo talla, <ríe> oh, oh, oh. <ríe> Ya ya saltó. ¿Ya? Estamos, estamos, estamos en horario de, todavía de protección al menor. Sí. Ah, sí. La nueva constitución no. lo diciendo para que... Ya. Y lo otro, la otra noticia que les traigo es que... Nuestro querido desarrollador de videojuegos, Masahiro Sakurai, creador de Kirby, Smash Brothers, entre otros, se ha transformado en youtuber y empezó a sacar videitos sobre desarrollo de videojuegos. ¿Ya? Yeah. Yo este proyecto, no tenía idea hasta hoy día. Sí, este proyecto empezó hace un par de días atrás, en el cual justamente Sakurai eh, empezó a explicar de que debido a que ya se encuentra por lo menos descansando de los desarrollos de videojuegos y está más enfocado mm. en cómo apoyar a la industria y demás, ¿sí? empezó un poco a darse cuenta de que puede compartir su experiencia de alguno de los juegos que ha ido creando. Y por lo mismo, como empezó un poco a explicar su trayectoria. Explicar qué es lo que él enfatiza en los videojuegos. Y empezó a generar diversas entradas. Creo que ya van como 10 videos, si mal no me equivoco. En los sí, cuales más explica. Como 6-7. Sí. los cual explica. Eh, algunas técnicas que ha estado ocupando en algunos de los juegos, las razones por las cuales la, lo utiliza y considera de que deberían ser parte de lo que debería estar considerado por ejemplo, el, la animación es, de tener una animación para aumentar el impacto que genera, etc. Mm. Y obviamente también eh, eh, esto está, por lo que él dice, autorizado por Nintendo. Es un trabajo colaborativo que está realizando, pero no es un trabajo de Nintendo, es de él exclusivamente. De lo que estábamos hablando antes de, es que yo creo que este hombre no le tiene que pedir permiso a nadie. No, a esta altura no, no. Pero igual lo hace respetuosamente. Dice que en caso de que muestre algo que considera el resto de quien no debería estar, que se contacte con él para ver qué, qué se puede llegar a hacer, etcétera. Mm. <coughs> Pero principalmente va a estar tomando varias referencias de los trabajos que él hizo y algunos trabajos de los cuales se ha ido inspirando en el, durante el tiempo de desarrollo. El canal se encuentra disponible. Mm. Está, hay una versión japonesa y una versión en inglés. Se llama Masahiro Sakurai sí. on Creating Games. Por si lo desean buscar. Y básicamente sí, no, no lo viste. que decía el, el Metaru ahí antes de, de empezar la transmisión es que básicamente... Sus vacaciones consisten en seguir trabajando. Sí, más o menos. Pero lo hace a gusto. Sí. Esas son las noticias que les traigo. <ríe> Bien cortito. Ya suelo todo, listo. Ya, chao, los vimos. Yeah. Ahora sí tiene acá. El día, el día del gamer, ahora nos podemos ir más temprano por la candidata. El <ríe> Día del gamer nadie se enoja. Claro. Ya. ya. Nadie no, nice se baña. Vamos a hablar de la. No, eso, vamos a hablar de la. Yo creo que vamos a hablar más en extensión de lo que es la Gamescom, así que voy a tirar las otras noticias primero. Vale. Eh, la primera noticia, las dos noticias que tengo aparte de la Gamescom son relacionadas con series. La primera es que se canceló la serie de Resident Evil en Netflix. No. Nosotros okay. hablamos. Bastante de, de la serie Acá en, eh, en La Cuatrifuerza Yo sí, no la hipo. quise ver, yo he visto extractos en Twitter De gente muy enojada porque no sé Qué pasó, qué, qué, qué personaje que lo, lo, Básicamente lo hicieron Pebre en la serie Y que hay unas cosas como bien ridículas Que hay personajes que bailan y cantan Y es como ¿qué? Nada hmm. que ver. Nosotros intentamos compartir la serie A través de YouTube, pero YouTube Jennifer nos dijo que no Chuda. Yeah. <risa> yeah. Eh, bueno, sí. básicamente <risa> Dale complementar Que básicamente la serie eh, En Rotten Tomatoes llegó a un 27% de aprobación nada más Por o sea, parte eh, de la audiencia Por parte de la audiencia Así que la gente de verdad que le cargó La gente no, no la soportó Y la verdad es que no me parece raro porque si no se parece en nada al juego, que es como la tónica general para este tipo de series y cosas, es como que ya ya, ya cánsense, Y cuántas películas hay, y series, y películas, y cuestiones. <risa> y, y cada una más mala que la anterior. <risa> sí. Encima han sacado un montón de cuestiones de Resident Evil, sacaron como tres películas. Sacaron una serie, también en Netflix hay una serie que es con CGI, que es como 3D. Sí, que se la habíamos empezado a ver, pero no, no me terminó de convencer tampoco uh -huh. Mira, la verdad, la verdad sinceramente, como que todo el material relacionado a Resident Evil no, Ha sido de los mejores Porque no. no, no. es mejor quedarse en los juegos por ahora uh -huh. sí. Si tan solo no tuviéramos otra adaptación de videojuegos Que nos pudiera decir cómo se deberían hacer adaptaciones de videojuegos si <risa> tan solo hubiera una. <risa> Pero bueno, hablando de adaptaciones de videojuegos, la segunda noticia que les traigo el día de hoy es que, esto ya lo habíamos anunciado, me parece acá en la cuota y fuerza. Sí. Eh, se estaba llevando a cabo una serie, o la producción de una serie de Twisted Metal. Que para la gente que no conozca Twisted Metal, no se preocupen, porque lo más probable es que esto no se parezca a nada al juego, porque básicamente es un juego, es un juego de. Matarse con autos Sí. Es Un juego literalmente de disparar Cuestiones de un auto, pitiarte el otro auto Y listo Y eso, sí. no sé a quién se le ocurrió llevarlo A una serie De 10 episodios, de 30 minutos cada episodio Y esta, la noticia El día de hoy, es que Se terminó el rodaje de esta serie Ya la terminaron de hacer, se supone Ya la terminaron de grabar, por lo menos Falta la edición y todo eso, postproducción Bla, bla, bla pero eh, se anunció, creo que esto se anunció hoy, no estoy 100% seguro, pero el actor principal va a ser el que hace The Falcon en Marvel, que es ahora obviamente el Capitán América, que es Anthony Mackie, él va a ser el protagonista de esta serie. Oh. Así que, más allá de eso, no tenemos información. ¿Tú cachai? algo de Twisted Metal? Yo he yo, yo yo, jugado, yo, yo jugado, jugado a Twisted Metal. A Twisted Metal. Me encanta, que te, pero tiene es, una... es un juego que no tiene historia, es como sí, es un tío. juego que tú jugáis por... Es que técnicamente hay un canon y hay una historia y cada personaje tiene sí. su historia, es como hacer una película de Street Fighter, onda. es como, está la historia de Ryu y está la historias paralela de los otros monos, ¿cachai? Chip. Pero en el caso de Twisted Metal, el chiste, para la gente que no cacha es que es como un torneo y los que llegan al final, los que ganan este torneo, se les concede un deseo, pero este deseo siempre es como... Monkey Paw, te diste un deseo de ser millonario y te dan todo el dinero del mundo, pero todo el dinero del mundo te cae encima y te mata. Una wea así. Claro. claro. Entonces. Sí, bueno. Es que insisto, eh, si vais a hacer una serie de un juego. No sé si Twisted Metal sea la opción. Aparte que es un juego super under. Yo encuentro que la, la cantidad de gente que, que tú le preguntáis en la calle, oye, ¿cachai de Twisted Metal? <risa> Nadie te va a decir que sí o sea, te... cambio, no sé, vos, Sonic tenés Sonic que... sí, vos, todo el rato año, año 86, tenés que haber nacido por lo menos en el año 86 para cachar Twisted Metal sí, Por lo yo menos el que jugaba, por el que lo caché que Fue el que más jugué, había en Play 1 Uno que era como en versión de autos de juguete Que se llama Twisted Metal Small Roll algo así sí. Ese juego me encantaba Ese juego me encantaba Encima la música es muy buena también pero sí es como que historia, es como que eh, no sé, muy raro. A lo mejor la franquicia era barata, eso era todo. Es porque ese es el tema al final con lo cual la hacen esas problema. adaptaciones. ¿está ahí Sí. De deme un chicle y un clip. Quiero <risa> <risa> hacer una serie donde la gente se mate con auto. ¿Qué tenéis que me podéis ofrecer? Hagamos Death Race. No, o sea, sale muy cara. ¿Qué tenéis Hay un juego que se llama Twisted Metal. ¿Y cuál sale la licencia? Nosotros te pagamos decir la licencia con eso. ¡Ya, pues, ¡Listo! Exactamente. Como, siento que es como si hicieran una, una. película de no sé, de. de Puyo Puyo, ¿cachai? Algo no, así. imagínate. Mira, mira, mira lo que te voy a decir. Una, una serie de Bloody Roar. Todo para ver a quién ponen de la coneja. Bueno, Ana no, Taylor Joy. We, se me olvida que iba a ser la princesa. We, la película de Mario. Oh, del, oh, ya voy a <risa> <risa> <risa> Ya voy cuando. Furry Link I Intensifies. <risa> no, ahí ahí la fue preguntaba si alguien estaba viendo la serie de Tekken. Nosotros vimos el capítulo 2 recién ayer. Ah, ya. Nosotros la vimos no. completa. Es bastante decente. Y por lo menos explica uh, la trama del Tekken 1. Así como en contexto del torneo general. Claro. Así que eh, se presta para que sigan con los otros Tekken, porque más que nada con la historia de Jin eh, y con toda sí. la familia. Así que, sí. Ya, pero la pregunta, la, buleta, la, buleta, la, la, buleta, la en la serie de Tekken aparecen los osos panda. Aparece el Kuma. No, creo que aparece el, el cabeza de tigre, sí. Sí, Tigre se y sale. Sí, ¿Eh? ya, sí ahora, pero, no pero son so como mero flachazos. <ríe> no da más allá de un episodio. Ah, ya. Ya, ya, ya, los tiraron a un volcán no? No, pero <ríe> mostraron a suya. Ah, ya, chucho. Ya, sí. Listo, listo. Oye. Va acá. ¿Qué más? Vamos ¿y ahora entonces al, al grueso ya, del, a, del, del a, a, programa. Antes, antes. esto me llegó a través de Twitter. Bolsonaro, el día de ayer, salió de que estuvo haciendo campaña política a través de un videojuego Salió como una caravana ¿En serio? Sí, ah, sí. no Y eso lo streaming al respecto y es como, what the fuck uh, Bolsonaro hace propaganda política en Jabotel Algo así sí. Pero lo más parecido es como GTA Qué terrible Sí Espérate, es como que es una campaña política Con la estética de un videojuego No, jugando videojuego de... un videojuego Ah, Bolsonaro salió jugando un juego Sí, y que sale el, el, el, Como el, el auto promocionado Diciendo Bolsonaro Con parlante Y <ríe> sale toda la gente atrás persiguiéndole Y es como ah. igual, igual hoy día se mandó Declaraciones me ha piquéado Sí, sí, sí, sí, sí. Así que si no de está hablando? dicen <risa> nuestros Instagrams. Eh. Eh, bueno, entonces vamos al grueso del programa, que es la Gamescom. La Gamescom eh, fue básicamente. ¿Hace cuánto fue? Fue el viernes, ¿o no? Empezó el viernes día 22? martes, si no me equivoco. El miércoles miércoles el, el miércoles Live de la semana pasada sí y de ahí se llevó a cabo durante cuatro días todo se realizó en Alemania que es donde por lo general se realiza así que sí, teníamos y como esta, un, era un de horas de sí, esta era la primera presencial sí esta era la primera presencial esta era la primera presencial desde que empezó la pandemia y asistieron varias compañías más de las que yo esperaba oye pero, pero no que no no iban a asistir más y, y que ya este año no iban a hacer cosas Sí, algo sí, habían dicho, no. pero parece que las cosas se, se dieron. Como que luego de ciertos sí. sucesos lograron conversar y llegar a un acuerdo para asistir. Sí, es que bueno, no importa. Vamos a, vamos a las noticias de juegos que se anunciaron que es lo importante. El hmm. primer juego que se anunció es un juego que está a cargo de, uno de un des, ex desarrollador de Rockstar, me parece. A cargo de alguno de los GTA. Y eh, anunciaron un juego llamado Everywhere. Que también tiene un poco esta estética mea GTAística Como medio o, o mundo, mundo abierto, como, pero como medio con pandillas y cosas por el estilo Así que... Yeah. Eh, eh, eh, es como Piola. Fortnite en versión muy sandbox Mmm... Claro. Es como este, como, este, como este MMO que tenía hace un tiempo que se llama APB ¿Ya? Estoy seguro Pero, pero bueno, no este vi. teaser dura un minuto y 15 segundos eh, es como medio sci-fi el trailer y eh, lo están es como, haciendo, es como, es como, sí, en Unreal Sí, sí es como cinco. lo que quiere llegar a ser metaverso. No. Pero sin ser sí, metaverso, sin, cosa... sin, sin que esté metido Facebook, lo cual es hoy, muy bueno. Hubieron noticias <risa> del metaverso también, ¿verdad? vieron estuvieron como dando vueltas por ahí que lo ya que, ya que hablamos, ¿Cachai? Bueno, salió dog con, con su. Y Eminem a cantar en el. En los NBA de MTV. Sí. Con sus monos de. De, de NFT. NFT. Con, el, con skin de NFT y todo el mundo. ¡Wow! nft inventaron el de Rifle! Y toda la gente así como, tu madre, hermano! ¡No! <risa> ¡La wea uh -huh. bueno, es que Bueno, porque ya la por ticha. sí, ese mismo tema. Era ya promocionado como NFT en el video original. Así que. Igual sí, es como sí, que ese... está remetido en esa cuestión. Sí. Uh, todo eso, fue veo para avisar que te dio un no un, un sé, furro, weón. Qué horrible. Sí. Ya, pero sigamos que estamos sí, hablando eh, de games. Pero como. bueno, Every, everywhere eh, aparentemente tiene un poco de esto. Tiene un poco de como de sandbox, ultra mega sandbox. Hasta tu personaje y entra en nuestro mundo. Y eh, ya estamos en esta época de juegos en las que varios de, lo, de ellos se están anunciando solamente para nueva generación, así que está anunciado solamente para Xbox Series X, S, Play, Play 5 y PC. Y tiene su lanzamiento planeado para el año 2023. El segundo título que se mostró, que a mí me impresionó por lo menos desde el punto de vista gráfico, es un juego de Dune, llamado Dune Awakening. Esto se suma a varios otros títulos de, de Dune que habían aparecido en ferias anteriores Creo que en la Summer Game Fest habían anunciado un RTS, si no me equivoco ¿De Dune? Sí O algo así Pero este obviamente ya es como más tercera persona, ultra mega, high quality graphics y toda la cuestión Y se ve, la verdad es que se ve bastante interesante Ojo, que no eh, este, este es el trailer del MMO nah. mm. oh, Ya yeah. Sí para que no se vaya confundiendo, pero se nota que ya le empezaron a sacar provecho en Unreal, al engine 5 Sí. Este juego, la gráfica de este juego de verdad que se ve muy alucinante, si quieren ahí estamos mostrando imágenes Así que de verdad que se ve otra cosa De hecho creo que visualmente fue uno de los, de los juegos que más me llamaron la atención por lo menos de, de toda la Gamescom Sí, a pesar de que fue bueno, un, un trailer.gif cuanto... pero ¿por sí, a o sea, se ve sí. bonito Sí, es que en esta altura es como difícil, cu cu cuando uno ve este tipo de trailers con eh, definición tan alta, es como difícil saber si es gameplay o no porque si no te a menos de que te muestren como directamente ya el user interface es como que uno puede interpretar que es cualquiera de las dos cosas, puede ser una cinemática puede ser un puede ser que gameplay, no sé como difícil mm. saber ya Claro. Eh, el siguiente juego que se mostró. Perdón. Sí, sí, porque de todas formas ya el juego se encuentra disponible en Steam para, para Wishlist. Ah, perfecto. Por si acaso. Ya, bacán. Bueno, el tercer juego que se mostró fue eh, un nuevo trailer con bastante gameplay de Decalisto Protocol. Que es uno de estos juegos que vienen sonando hace rato con eh, una estética media Dead Space, ¿cierto? Supuestamente es como una especie de sucesor espiritual ya es que estábamos antes hablando de sucesores espirituales del Dead Space sí, es, es que, eh, es que la gracia, Se ve bacán también Sí, es que la gracia es que está hecho por el mismo equipo que hizo Dead Space, pero sin ser Dead Space sí. <risa> Porque obviamente se salieron de, de Electronear sí, no, no pudieron sacar el, el proyecto así que hicieron este proyecto sucesor sí. antes de que Ea anunciara de que iba a estar trabajando en Dead Space eh, eh, como te, doble Dead Space, uh, para más placer, claro. Y <risa> de todas formas, sí. igual el, el título se siente de que está bien trabajado, eh, tanto a nivel de, de trama como también en la interacción con el ambiente, el entorno. De que mm. puede eh, hacer cosas de que, eh, por ejemplo, pueden matar a, lo, a los zombies con, con tirarlo en. En lo mismo hélices, cosas así. Y, y. llama bastante la atención. Y por lo menos mantiene mucho la esencia de lo que fue el Death Space. Claro. Bueno, el siguiente anuncio, que te, te mandé el video por interno, Pato, porque el del. El, el que está acá está con temas de copyright. Oh. Sí, que te lo mandé. Te lo mandé por interno por si acaso. Vale, lo voy a no sé usar. si lo vamos a poder mostrar, pero. Que no puedo tener el video, este... dice. <risa> que no puedo tener video, dice. Este video oh. es. Este tráiler, perdón, es de un juego llamado Lords of the Fallen que ya existía. Esto es aparentemente un reboot del título original. Yo por lo menos no lo conocía, pero el tráiler se ve bastante, bastante, bastante cool. El Lords of the Fallen creo que lo habían mostrado eh, o lo habían anunciado. Pero claro, mm, este es un trailer... Forma... Es una saga. Sí. sí, porque creo que era Lord of the Fold y este es Lords of the Fallen. Malgo sí. Así. Pero y... bueno, por lo menos el trailer se ve muy chorón. Sí, y creo que este va a ser exclusivo a Play 5, si no me equivoco. O a menos de que el anuncio haya sido mm. por Play nomás. Claro. Bueno, eh, el siguiente anuncio fue el Moving Out 2. Es un juego obviamente que tiene. Eh, se, se centra en, en como, como. ¿Cómo se podría decir? En la colaboración de estos personajes. Y de como ayudarte a cambiarte de casa. Y a hacer como un montón de cosas estratégicas y actividades. Y que tiene un aire bastante potente a juegos como el Overcook. Sí, es un juego party colaborativo. En el cual. Eh, la idea es que Tienes que ir ayudando En la mudanza de la casa Pero es como muy caótico Claro oh, Muy parecido al Overcook de hecho Sí eh, Me impresiona que después, haya un 2 Sí, a mí también Yo, no, yo, yo por lo menos la, la saga no lo conocía El Overcook sí lo, lo tengo el 2 Lo he jugado harto y me gusta mucho Es muy entretenido Mm. Sobre todo así como en, en grupo y jugar así como en carrete y cosas por el estilo es muy... muy choro. Sí. Eh, después se mostró más del de Hogwarts Legacy. Eh, hace rato que no veíamos... no teníamos tanta información de este juego. Pero eh, el trailer se ve bastante bien. No, no me acuerdo si mostraron fecha. Sí, va a llegar para febrero del Ajá. 2023. No me acuerdo específicamente ah, que ya creo ya. que era como el 3 de febrero. Si mal, Porque no este, este juego se había retrasado. Sí. Este juego estaba anunciado para este año, pero se retrasó hace algunos, algunos meses o algunas semanas. Y eh, bueno, así que con este tráiler ya dan, muestran bastante más de lo que es el gameplay del juego, de cómo va a funcionar la magia y todo. Así que si lo quieren chequear, ahí está. Sí, por, por lo menos en, en Gamescom pusieron varios trailers con fecha. Sí. Eso es lo, lo interesante al respecto. El 10 de febrero. Sí. Y obviamente El indicaron de juego, que va a vale. incluir esto como pack deluxe, con cierto añadido, etc. Mm. Vale, ahora sí. O si lo quieren chequear, ahí está... Hogwarts Legacy. Eh, el siguiente juego que se mostró fue New Tales from the Borderlands, lo que fue una sorpresa porque no sé si, si lo conversamos acá en el programa, pero creo que Telltale estaba así como muy en la guarda floja hace, desde hace tiempo. Entonces, que hayan anunciado un juego nuevo de Borderlands. Es que esto no está, es el, no está hecho por Telltales, esto está hecho completamente por eh, Gearbox. De hecho, eh, ese ah. es uno de los. Es, de hecho, Telltales ya murió hace muchísimo rato y esto está producido completamente por la gente de Gearbox, ¿De Gearbox? Y, todo lo, y todo lo que eso implica por ende, esto está como más orientado a lo que pasó en Borderlands 3 entonces, la verdad, si te soy súper honesto de esto sí puedo opinar porque esto estuvo, estuvo como que, se, entre comillas, filtró antes de tiempo pero la gente no ve con buenos ojos este juego ¿eh? porque si va a ser si va a ser derivativo de lo que pasó en Borderlands 3, Borderlands 3 es un muy mal juego Un juego muy muy muy aburrido No tengo ni una fe en lo que... es lo que pueda salir de eso, así que... sí. aparte que, bueno, por algo a Telltale le fue tan, tan mal últimamente porque... Eh, bueno, lo, lo, de los algunos últimos trabajos que estuvieron haciendo fue de Wolf Among Us y los juegos de Borderlands Y me acuerdo que a ninguno le fue particularmente bien la, la, el, el original es probablemente una de las razones por las cuales la gente ama Borderlands. Independiente mm. de lo que pasó más adelante, ¿cachai? Pero... El, o sea, ¿El ¿la primer primera tenso, de Borderlands? Sí. Sí, sí, igual, es... y, sí, igual ahí hay que considerar de que el spin-off, el Tiny spin Tina's Wonderlands, le fue bastante bien. Yo creo que va más por eso que ¿Sí? intentan como rescatar esto como tipo spin-offs. Del, de la base de todos los Borderlands Sí, mm. sí, porque igual, o sea, Borderlands 3 igual tuvo su, todos sus su problemas y todo el asunto Yo creo que la gente tiene mucho cariño con respecto al, al tema del Tales of Borderlands Pero que esto no esté desarrollado por la gente que hizo esos juegos ya es la primera red flag al respecto mm. Sí, a menos de que, no sé, yo me imagino que quizás eh, contrataron gente de Telltale A lo mejor para poder seguir con estos proyectos Pero... No, creo que era, Imagino. Creo que era. No, sí, De hecho, creo que efectivamente la gente de Telltale No tiene nada, nada que ver Con lo que se haga en este juego Porque... Y, y creo que en algún momento alguien fue bastante vocal Al respecto de que les preguntaron Si directamente esto estaba desarrollado por gente de Telltales Y dijeron, no, esto está desarrollado Completamente por Gearbox Por eso, por eso digo uh -huh. Es como un red flag que este juego está anunciado con tanto bombo y platillo. Entonces, como... Sí. sí. Uh -uh. Claro. Wow. Y habla... para que, para que... <risa> sigas opinando, Metaru. Lo siguiente que se mostró fue <risa> Sonic Frontiers. Game of the Así Year. No, que... no, no. Por favor, no, no, no, no, Metaru. No, qué? no mira, eh, ¿qué se habló? mira. ¿Qué se habló de eh, Sonic Frontiers? Que ya se había anunciado también que se iba a mostrar en en Gamescom, eh, básicamente se mostró un nuevo trailer finalmente hay una fecha de lanzamiento para el juego eh, si no me equivoco es el 8 de noviembre lo que sí, esto igual es interesante eh, hasta donde yo, se sabe por interno, de que todo lo que se mostró en Gamescom tiene una ¿cuánto se llama? tiene un embargo hasta el 30 de agosto, o sea, mañana pero los fans, obviamente, en toda su capacidad de ser unos, literalmente, unos traviesos empezaron a filmar todo lo que pudieron a escondidas como en, Así como captura, literalmente, al mismo nivel que las filtraciones de Smash. Así con celular grabado y tal, todo eso. Entonces, ¿sí? se ha visto harto más de lo que se ha podido, ¿cachai? Porque, obviamente, lamentablemente, lo que se hace mucho es que se permite que la gente capture contenido. Para que la gente pueda... Después retransmitirlo y todo el asunto. De hecho, hay, un, hay una anécdota que en Gamescom la demo que estaba disponible para que la gente la probara era de 15 minutos. ¿Ya? Uh -huh. Pero uh -huh. por alguna razón, esta demo tenía un sistema de guardado. Mm. Entonces, literalmente, tú tenías que jugar 15 minutos y el juego se des después de esos 15 minutos, el juego te decía gracias por haber participado, etcétera, etcétera. Entonces la gente se dio cuenta de eso. Y fue a jugar, se pasaron el dato, cargáis ese guardado ¿Es que dejó la persona anterior. ¿Sí? Literalmente ¿Sí? podí resetear el timer, entonces podía jugar 30 minutos, 45. Entonces de repente alguien se dio cuenta y fue como: ¡Ah! <risa> no, no, no! ¡Corta, no! <risa> De hecho, fuera. No, y, y no, no Si bien es cierto, no fue como el juego más anticipado y generó mucho ruido. Había muchísimo interés en probar la demo. Muchísimo, y la mayoría Imagino. de las reacciones que hay Son bastante positivas a, En contraste con lo que se tuvo que ver eh, En los últimos reveals Y en las últimas demostraciones que se hizo del juego Tanto así De que la gente se puso a hacer como competencia Así de, de Flexiones de brazo ¿Cachai? Para ver quién podía pasar antes Así que fue <risa> No, no eh, Con la fecha de lanzamiento El 8 de noviembre, la gente tiene la esperanza De que por favor hay una demo jugable antes de que se lance el juego. Que eso que va a ser el, el que va... <risas> No, no, si sí, sí, sacan, sí, sacan un, Yo creo que no va a pasar. Porque la gente sabe que el data mining va a ser intenso. Sí. Y no, no es como que van a crear una versión específica para poder lanzarla antes. Pero sí, se espera que por lo menos después del 30 de octubre, o sea, el 30 de agosto, podamos tener una, una cobertura como la que se dio de IGN, que dieron como más. Más, más información, más videos, etcétera, etcétera porque igual lo que se mostró ahora fue casi exclusivamente un trailer cinemático Sí, no, pero aún sí. así da matices de que esto va a ser como un juego que sí eh, inmersa dentro de estos mundos como escenas Sí, de hecho lo que, mm. se, lo que se comenta harto es que esto va a ser básicamente como un Banjo-Kazooie Open World Sonic Eh... Claro, sí. tiene más ADN, más ADN de, de Collectaton hmm. que de un, por ejemplo, un Mario Odyssey. Ah, ya. Yeah, yeah. Que más que un Breath of the Wild, perdón. Sí. Claro, va a ser como un Mario Odyssey. Más como un Mario Odyssey que como un Breath of the Wild. Mira. Oye, este, este. No me extraña que sea que haya tenido tan, tan, tanta, tanta gente tratando de probar el demo. Es el primer juego de Sonic como. No, no, no como el lanzamiento, sino como, ¿cómo decirlo? La línea principal de la franquicia desde de Sonic, Sonic Forces. Sí. Creo. Porque los demás lo de han sido relanzamientos, el Sonic Origins, el Sonic sí. en los Juegos Olímpicos. La, es como el primer juego como de, la, de la línea principal, digamos. Sí, o sea, entendamos que Sonic Forces salió en el 2017. Sí. Hace prácticamente 5 años atrás Claro 12 No ah. no es menor A eso, a eso sí. voy Hay todo un chiste de que están sacando juegos Cada vez que hay un Hay un aniversario y es como Bueno, ¿qué queréis? Están demorándose como 5 años En sacar un juego es como sí, Felicitaciones sí. en el aniversario número 35 Aquí hay un juego Perdón, me demoramos 5 años en sacarlo eso. La verdad Bueno, eso fue Con respecto a Sonic Frontier's en la Gamescom Después se mostró un juego eh, Que a mí por lo menos me recordó bastante al Subnautica Que también es de exploración marítima Que se llama Under the Waves Damn. También es un juego que gráficamente se ve muy, muy, muy lindo Así que si quieren chequearlo Ahí vamos a estar mostrando la el trailer oh, El vasto océano <risa> Sí y la verdad es que me pareció me pareció muy chistoso que se mostrara este juego porque además el equipo después después lo vamos a conversar pero el equipo detrás de Subnautica mostró, mostró otro juego después este este no es de, este no es de ese desarrollador pero los desarrolladores de Subnautica sí estuvieron presentes con otro juego que es muy distinto Sí. Pero este se ve muy, muy, muy bien Y obviamente este, tiene esa estética como exploración marina Obviamente más, más subnáutica que, que Apsu, por ejemplo Que otros juegos también del mismo como género o subgénero Si se quiere Pero se ve, se ve muy cool Así que si lo quieren chequear, ahí está Siguiendo, eh, se mostró literalmente literalmente un pixel <risa> de God Simulator 3, el tráiler fue muy chistoso, fue sí. re realmente fue como grito de cabra y listo, fue literalmente sí, bueno, pues. eso Sí, y lo interesante es que durante el, la Gamescom no solamente mostraron tráiler, como se puede ver, sino que también gameplay y claro, se puede ver de que es un juego que va a ser cooperativo <risa> Eh, que obviamente puedes personalizar a, a, a tu cabra y que puedes hacer miles de cosas es un sandbox perfecto de fiesta e inclusive sí. puedes conducir vehículos y eso como qué <risa> ¿Eres otro animal antropomorfo? Eh, Sí puedes hacer crecer las cabezas o, o hacer la locura sí, es, sí. Es, es el juego que muchos streamers van a estar jugando y va o a ser para puro dejar la cagada Sí, este, esto son, este es un videojuego Porque no se toma en serio Sí, sí. El, Es realmente un, un juego de estos hechos Como para que la gente juegue en Twitch Y comparta con lo, la gente que lo está mirando Y hagan Sí, tonteras. no, y aquí van y a surgir varios memes Posiblemente Ojalá eh. Eh, Pero bueno, continuando Se mostró eh, El Return to Monkey Island Y anunciaron fecha de lanzamiento, sí, por yo, fin. Yo, yo, yo lo dije, ¿Qué yo, sería? yo dije. <risa> sí, este 19 de septiembre. Prontico, sí. prontico, prontico. Sí, ¿En prontico ¿Cuánto prontico. es? Dos semanas más? ¿Tres semanas sí, más? Tres semanas más. Yo, de todas formas, yo, yo había justamente mencionado al respecto a la semana pasada, de que eh, si se mostraba algún trailer respecto al Monkey Island, era porque justamente ya tenían fijada la fecha. Dicho y dicho. Sí. Y obviamente Así que ahí... Hay gente en redes haciendo lo posible de decir de que por favor no arruinen la experiencia. Porque visualmente se ve muy distinto sí. y los puritanos salieron de que no es el juego que esperan, pero es como viejo. ¿no? <risa> por favor, estamos en 2022. No sé. Yo espero que sea igual de entretenido. Este sí, esa es la gracia. Sí. Aparte que yo creo que la gente lo va a tener que jugar primero antes de hacerse como sí. ideas de qué tal era el juego sí y lo bueno sí, es... no, a... no a esta altura ya uno ya tatita, uno ya tiene enseñado ya a los cabros hoy en día prohíben no no preorden el juego no las <risa> reviews de, sí. de, la review, sí, de todas formas eh, va a salir en Nintendo Switch y PC correcto igual yo creo que es una apuesta entretenida sí sí yo también ahí voy a ver si es que las reseñas me convencen de, de poderlo jugar. Y... y por lo disfrutar, porque soy bastante fanático del, de la primera parte, ¿no? del Monkey Island. Ah, ya, ya, ya. ya. Sí, sí. Esto este, este, este está orientado a ti, sí. definitivamente. Sí, por supuesto. Eh, bueno, continuando, se mostró también un juego llamado Moonbreaker, que es un juego que estaría basado, eh, o por lo menos influenciado bastante por un escritor... Que se llama eh, Brandon Sanderson, sí. que es un escritor eh, que está dedicado a hacer eh, literatura fantástica, pero de esta como bien de adulto joven, digamos, que es como que está bien de moda. <risa> <risa> por decirlo de alguna forma. Oiga, <risa> joven. No sé, no sé cómo explicar usted. el si sí, no sé, no sé cómo explicar el género, pero es como de esto, de, no sé, de. Juvenil, dejémoslo. ¿Qué de sí? Porque decía es es es juvenil. Sí. Maíz, ese, claro. este, el típico sí. libro que estaría leer en la ciencia media, claro. Mm. Pero sí, como de ese, de ese tipo de, de. Ustedes saben de qué estoy hablando, no tengo por sí, no qué no te tanto nombre. <risa> Un libro que Pero, no es nosotros bueno, <risa> <risa> Claro, <Pero> bueno, <risa> el el trailer comienza claro. Con, con Brandon Sanderson hablando y explicando de, eh, cómo funciona este tema de la colaboración de. De, de su escritura en el juego y todo, y después mostraron el juego, que se ve choro dentro de todo. A mí, la verdad es que no me, no me emocionó tanto, ABC. pero sí me llamó mucho la atención, y esto probablemente algo que, no sé, pues la otra vez, no me acuerdo si sí fue en dos revit que, que estuvimos conversando con, con el Guille, que era ex, -ex director de la VG Chile, que él está muy metido en todo lo que es la, la pintura de miniaturas mm. y en este juego está, está específicamente para ese tipo de gente que le gusta ese, ese el género, digamos, porque es básicamente un Warhammer o un juego de este estilo en videojuegos, porque podéis tener tus figuritas, podéis pintarlas, este, las puedes diseñar y las pones en un tablero sí. y es como una simulación de un juego de tablero. Sí, a, mí, a mí me pareció sensacional justamente esa feature que agregaron, que es tú puedes uh -huh. construir a tu personaje pero puedes modificarlo a tu antojo. ¿Cómo pintarlo? Sí, y... ¿Sí? no, la experiencia del pintado, tiene los mismos programas donde vas con el pincel pintando cada una de las partes. No es como un set sí, de colores, sino si no que tú lo vas eh, personalizando a tu antojo a full. Oh, Henry no, Gabriel lo no, gana es que todo. Ya... Sí. Sí, hay, a, hay a mucha gente que vaya, no sé, va a jugarlo en PC y va a conectar la tableta gráfica y los va, lo va a pintar así, eh, va a ser muy choro, va a ser muy choro, de hecho oh. probablemente va, van a hacer un género de pintado de miniatura en Twitch o algo así, va a ser muy bacán igual. Eh, ese feature la verdad es que encuentro que vende, vende un montón. Sí, sí absolutamente. Es, yo digo que sobre todo podría sacarle provecho a la, la empresa Indicando de que personaliza a tu, a tu miniatura y luego imprímela en 3D. Sí, además. Sí, o sea, bueno, sería polento. Este, este además es el juego que yo estaba mencionando que es de los desarrolladores del Subnautica. Sí, este es, ah, es. el título. Así que igual tiene, tiene un buen equipo detrás. O sea, bastante hay, hay una propuesta sólida. sí. Sí, hay una propuesta bastante. Similar. Ahí habrá que ver si te convence el juego, pero ya el, el feature del, de la creación eh, es un buen punto de entrada para decirte que es un título distinto. Sí. <risa> bueno, pasando al siguiente juego. El siguiente juego, la verdad es que eh, se ve bastante bien también. Se llama Friends vs. Friends. Es un juego que básicamente es como una especie de, de shooter en primera persona con furros. <risa> ya pero, sí, pero ¿para qué? no y que ocupa no pero bueno también. aparte tiene, tiene la gracia también de que ocupa tiene como un sistema de cartas también yo creo como que lleváis las cartas y, en una mano y lleváis la pistola en la otra mano y como que las cartas te dan poderes como que igual se ve choro igual se sí el, hay un título de Anapurna que salió hace poco de que tiene esta misma feature de que es un shooter sí. con cartas sí no me acuerdo cómo se llama el título pero salió hace poco así que no, bueno y tiene no, una no gráfica no tiene una gráfica bien borderlands además como como en la estética de, de la gráfica en general también se ve como bien borderlands y bueno tiene un, el trailer es animado en 2D así a full se ve muy cool sí de el, hecho el, me llamó Dale. A mí, por lo menos, me llamó la atención más el, el trailer que el gameplay, la verdad. El Definitivamente. De yo, yo iba a decir lo mismo. Onda como si el se hubiera visto como el trailer, yo creo que hubiera sido más bacán. Pero cuando se pega el salto y muestra que el gameplay en 3D fue como. ¡Oh! Mm. Hasta, hasta ahí me llegó sí, el hype. Yo estoy de acuerdo. Hasta ahí llegó el hype. Oye, oh. y el que viene ahora es el que probablemente el que más hizo, el, el que hizo más ruido de toda la Gamescom. Definitivamente. No, no, no, sea. igual nosotros estamos en un círculo en el que no, sí. Nosotros estamos en un círculo en No, pero igual fue un título de que dentro de la expectativa que se estaba generando, el, el que más por lo menos eh, satisfació a, lo, a los presentes. Sí, es que, bueno, aparte de la gracia, de esto estamos hablando de un juego que se llama Lies of P, por si acaso. Que para la gente que no sepa qué es, el pitch es básicamente un bloodborne de Pinocho. Sí. Y es la mejor idea que a alguien se le podría haber ocurrido, porque Pinocho da para tener una estética bien oscura. Eh, eh, bien oscura, bien darks, así como de los muñecos, ¿cachai? Este aparece como una especie de quepeto, también, este, los monstruos se ven bacán. Y todo, todo se ve muy bloodborne. Mm. Todo <ríe> se ve muy el... Sí. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo sería Bloodborne pero con P? Bloodborne Bloodborne plot, plot, pl No <risa> Soul, <risa> Soul, Soul Snokio <risa> okay. eh, ah, Lo que iba a decir es que Igual no es raro Encontrar títulos Que toman la literatura infantil Y le dan un enfoque más Adulto, maduro o de terror Claro. Sí, o sea, está el Alice ahí el en, primera, el Alice. Pues, en primera fila, ¿cachai? Sí. Ahora, igual, yo creo que igual es interesante, más ante todo, el hecho de que finalmente alguien está planteando hacer un Bloodborne de, específicamente para PC, que hasta que PlayStation no saque sí. Bloodborne para PC, esto es lo más cercano que vamos a tener. Sí, y la verdad es que bueno, Está bien que se parece, se parece bastante estéticamente al Bloodborne, digamos, desde el punto de vista de la gráfica, desde el punto de vista de la ambientación, del diseño de personajes. Pero eh, me parece que el juego además tiene como harto brillo propio, no solo por la elección de la temática esta de hacerla de Pinocho y como transformarla en esto como más tétrico. Eh... Pero sí encuentro, encuentro que... No, no sé quiénes son los desarrolladores. No sé si serán como ex empleados de FromSoft o... ¿No cacháis algo No, está software? NeoWiz y creo que está Studio 8. No, no me equivoco. No no, no, no va por ese lado. Pero sí encuentro que además como hacer este tipo de este tipo de juegos como enfocado en PC y en Xbox y todo eso tiene, tiene además su valor propio. Y bueno, también va a salir en Play 4 y en Play 5. ¿Sí? Según esto. Mira, la, la verdad, verdad, 2023. Yo creo que la comparativa con Bloodborne viene solamente por el tema de la escasez, weón. Del, del hecho de que no hay un Bloodborne en PC. ¿caché? Bueno, hay juegos inspirados. Hay juegos que tienen como todo, esa, todo ese rollo, como por ejemplo lo que pasó con Sekiro y todas esas cosas. Pero no son Bloodborne. Y que la gente esté comparando este juego con Bloodborne, yo creo que. Es más, una, es más un cumplido que algo negativo. Sí, totalmente. Eh... Es que aparte hay hartos, hay hartos juegos que se perdieron un poco en el tiempo, como el mismo Soul River, que lo hemos mencionado otras veces y que bueno a mí también me encanta, que hoy en día se podrían beneficiar como de agarrarse de esta de esto de este motor, por decirlo de alguna forma, sí. como de esta estética. Pongámoslo de este modo, si Soul River saliera en esta época, en este año, dirían que, salir que parece, así. Ten, no, dirían que se parece a, a Bloodborne, a Bloodborne mm, Exactamente. En vez de que decir que Bloodborne se parece a Soul River. Exactamente. Que ahí está el truco, ¿cachai? Ahora bueno. lo que estaba leyendo la entrevista que dieron los desarrolladores es que eh, dentro de la mecánica que van a implementar es que van a tener un sistema de mentiras, en el cual lo que tú hagas y di digas afecta el gameplay. ¡Oh, se crece la espada! ¡Oh, qué choro! Eh. <risa> horario, Metaru, horario. <risa> ah, Yo no eres. ¡Ay, pero...! Menos mal yo de las noticias pink, ¿eh? Bueno, este eh, El siguiente juego Es un juego que se llama Stranded Alien Dawn Que eh, básicamente El trailer fue cinemática Y aparte, como para rematar Es como el octavo juego En el espacio que se mostró en la Gamescom Así que oh, Pasó mira, un poco inadvertido sí. Mira, lo, lo entretenido de esta presentación de la Opinion Live, Live y yo creo que varios trailers que mostraron al respecto es que hay muchos títulos en el espacio e inclusive tuvieron como una pseudo entrevista con un astronauta de la ESA <ríe> mostrando sí, al respecto de que gracias por hacer referente al espacio e invitando a la gente que si quiere saber más Sí, verdad sobre los programas, etcétera Que se meterá en la página de esa, etcétera Pero es como muy Es bacán que haya jugado en el espacio Pero como que entramos en la ola En la ola de que todos los de desarrolladores estamos en el mismo tópico Espacio sí Pero bueno, este, este, este De esos de eso juegos en los que realmente Se mostró puro pura cinemática Pura, pura, pura cinemática y, y colgándome de eso Eso quizás creo que fue una de las quejas más grandes Que tuvo la Gamescom en general Como que la gente dijo, wow Solo mostraron cinemática, lo cual no es cierto, no, pero es no, no entendible no es cierto, que sí. la queja se dé más por un tema de. Por ejemplo, de hecho en este mismo juego, el, el... solo una parte del tráiler es cinemática y la otra parte es gameplay. Sí. ¿Cachai? Sí. Alfa, pero en gameplay. Pero se muestra gameplay, ¿cachai? Sí. Entonces, entonces es como la queja es como más una queja lleno. Y de perder la... el punto de que la Gamescom, la E3 Y todas estas cosas son al final Comerciales gigantescos Sí. ¿cachai? sí Entonces los desarrolladores buscan mostrar La mejor presentación Porque pucha, incluso en el punto donde estoy en el desarrollo del juego estáis solamente en una parte muy inicial Y mostráis una cuestión súper específica de tu juego Entonces si debías hacer eso Mejor mostrar una cinemática ¿Cachai? Dar una introducción a las personas A lo que va a ser tu propuesta bueno, y hablando de cinemáticas, el siguiente <risa> juego que se mostró parte la con una hace... muy buena cinemática y después <risa> se mueve a un muy buen trailer de gameplay. De hecho, yo creo que es de los juegos que más me llamó la atención de toda la Gamescom. un juego que se llama Atlas Fallen. Uh -huh. Tiene, como les decía, parte como con un minuto y medio de, de cinemática y después todo el resto del trailer es eh, gameplay y se ve increíble. De hecho, yo creo que... Te juro, es de los juegos que más me llamó la atención en cuanto a, a de toda la Gamescom. Eh, Lamentablemente creo que el, el, sí, el video que está acá es solamente la parte cinemática, pero está el gameplay en. Debería estar el gameplay en YouTube. Así que si lo quieren chequear, vayan a chequearlo porque la verdad es que el gameplay se ve muy bien. Se ve muy, muy, muy bien. Uh -huh. Así que ojalá podamos ver más gameplay de esto porque de verdad que se ve muy entretenido. ¿No hay mucha más información de este juego? Sí, así que vamos a tener que esperar a próximos anuncios. Sí, por lo menos en la, las redes sociales se dice que este es el Thanos de arena. Sí, ah bueno, y los juegos que no, fueron, no eran en el espacio eran en el desierto. En, la, en la Sí, no uno y otro, pero bueno. Sí. Real, un Real, eh, sí, un Real 5, Sí, un Real 5 con... <risa> un Real 5 con la dura. Sí. Bueno, el siguiente juego así mostró un poco más de gameplay, que es el Homeworld 3, eh, que es un RTS en el espacio, para sorpresa de nadie. Eh, pero la verdad es que bueno, se ve... ¿Qué tienen bien. contra el espacio, loco? Ah. Uh, este, sí, Este juego es Excel en el espacio. <risa> sí. porque eso, de, es de es por fácil. sí es, claro son como estos eh, se podría decir un RTS real time strategy no, de, menos. de naves y claro tienes que estar haciendo cálculos igual juego como que yo lo vi y dije un RTS es fácil hace tiempo que no juego uno <risa> sí Mira, voy jugar. Es, es que estos juegos ya son más es genuinamente estrategia manejo de recursos harto harto grañárselo esto está más cerca de ser un puzzle que, que un... Sí, es excel Es Hexer. Sí. <risa> Hexer, ¿por qué tenés que empezar a calcular? Si me enfrento contra este enemigo, si voy con esta cantidad de tropas... Sobreviviré. Ingenieros, ¿Eh? <risa> ingenieros comerciales en el espacio. <risa> claro. <risa> ah, bueno. eh, Continuamos... Con oh, eh, lo que serían los anuncios del Hoyoverse de ¿Qué la hoy? Gamescom. Pues, ¿Qué Yo tenía? que salió, que hay de nuevo en mi hoyo. <risa> Exactamente. Claro. Se mostró. Eh, no sé si, no sé si en, en Genshin Impact se llaman expansiones, pero básicamente se mostró lo nuevo de Genshin Impact, por el, obviamente, eh, que había salido hace poco, si no me equivoco, salió hace como una semana. Todo el nuevo contenido que estaba para Genshin Impact. Y mostraron también... Eh, un juego que no, no estoy seguro si sí es nuevo. Me parece que es nuevo. Que se llama Honkai Star Rail. Que también mostraron un, un, un trailer ahí como de un minuto y medio. Así que... Sí, para, para la gente que, en que no sabe, Honkai... La saga de Honkai es la primera franquicia que tuvo... En, en mi y antes de llamarse de Oyoverse. Así que sí. este, este es como un juego que pasa de los móviles directamente a consolas. Claro. Que el otro se llama Honkai... Honkai... No, bueno, vamos a ser el otro. Pero es Honkai también. ¿Sí? Honkai algo. Honkai algo. Y este es Honkai Star Rail. Sí. Bueno, y, el a... siguiente juego... Oh, dale, dale pato. No, no, no. Que ahí complementando de que sea posiblemente un spin-off eh, de los títulos Honkai porque son... Como estos eh, títulos en los cuales peleas con, con, con tus personajes, eh, tipo RTS, estrategia, pero son gacha. Dejémoslo así. Sí. Claro, un gacha. Bueno, el siguiente juego que se mostró es un juego que ya habíamos visto previamente, que es el High on Life. Este es el juego que está... Eh, no sé si es, no, sé, no sé cómo funciona, pero esta tiene que ver con los, los creadores de Rick y Morty. No sé si ellos están metidos como en la producción o en la escritura sí. del juego. En algo están metidos. Las dos. Pero... Las dos. Sí, no, sí. ¿No el, el, está siendo creado por un estudio desarrollo junto con el, el equipo detrás de Rick y Morty. Y por lo mismo están inclusive las voces de, de Rick and Morty. Sí. Sí. Pero bueno, se mostró el, el gameplay de una boss, de, de una boss battle básicamente, de una pelea contra un jefe y se ve muy entretenido se ve muy entretenido y obviamente parte de la gracia del juego es que tiene el humor de Ricky Morty, tiene esa estética y bueno eh, lo, la gracia, un poco la gracia también del juego es que las armas tienen como tien, tienen voces y tienen personalidad y como que nunca. interactúan contigo sí ¿te, te digo lo que me recuerda a Edward uh -huh. Este es Edward Jim en 3D. Sí, totalmente. Mm. Pero bueno, para la gente fan de Ricky Morty, probablemente este juego les va a llamar mucho la atención. Ahí, estábamos comentando, ¿no? Que creo que recibió alguna crítica al respecto, Metaru. Sí, no, absolutamente. De hecho, la gente se está quejando de que. ¡Wow! El juego es divertido, pero las armas culiadas no se callan nunca. ¿no? De verdad voy a tener que aguantar todo esto todo el rato. Esa es como la crítica en general que se le ha dado a toda la presentación y a la propuesta del juego. Porque de nuevo, es como, wow, la gente que hace Ricky Morty, el Justin Roiland, de verdad solamente sabe hacer una voz y la hace, y la hay que tener que escuchar durante todo el juego. Mm. Sí, es, po es posible. Bueno, siguiendo con el próximo título, esto. Eh... También es curioso porque es un eh, juego de Telltale, ¿se supone? Sí. No estoy seguro. Pero bueno, es un juego que está eh, basado en una serie que se llama The Expanse, que es una serie que, bueno, yo, yo no la cacho mucho, mi pareja la, la cachaba un poquito más, pero me decía que es una serie de, de ciencia ficción que aparentemente tiene muy, muy, muy buena reputación, como de ser como además muy, muy certera científicamente, entonces como que... Agarraron esta serie y hicieron un juego de Telltale. Así que si les gustan este tipo de, de narrativas y juegos bastante más narrativos, este es su juego. Está confirmado para el verano del 2023 para PC y consolas. Aunque por el momento no se ha dicho específicamente para qué consolas. No, y este fue el juego que agarró todo el mundo volando bajo. Este se este claro. sí quedó sí. muy sí. agarrado. ¿Ah? Este fue... Este, este, nadie lo esperaba. Yeah. No, es verdad. Oye, y de verdad, mientras más leí y mientras más estuve viendo sobre el juego, más sentido me hizo y fue más bacán todavía. Y sobre todo por la gente que está detrás de que de, de este juego. Que es la gente que estuvo detrás de ese juego de... de ¿Cuánto se llama? De... ¿Viernes 13? Ya. Yeah. Con Jason sí. y todo. Que después tuvo todo ese drama con licencia y se murió de todo el asunto. Ya. Yeah. Este juego de verdad fue la bomba. Yo creo que más que quizás que el Bloodborne de Pinocho, ¿cachai? Sí. Este, este en particular. De hecho. Este es este para Y de hecho, muchas. Bueno, es como el clásico de, de Cine B y todo el asunto. Bueno, tengo que decir sí. mucha gente, muchos creen bueno, que. Claro, ¿cachai? Es como. El, mira pasé lo corto lo que la gente no sabía de esta, de esta cuestión es que estaba en una película la gente fue a ver esa película subió como las estadísticas los sitios de streaming de la weá de la piratería y todo el asunto y fue como wow qué hacía estas películas escondidas en el baúl de mi papá todo este tiempo <risa> wow ahora le tengo miedo a los payasos bienvenidos absolutamente acabo de descubrir. fobia desbloqueada. bloqueada sí Mira, sí, hay, pero hay, hay, bueno, dos, de hay... lo que está hablando el Metaru, Puedes tener de una que de dos fobias. El Medaru, es un... O que le tienes <risa> fobia a los mismos o a los payasos. Sí. O ambos. No, y lo peor de todo es que esta weá, este, este juego también cae dentro de la, del problema de que todos los juegos eran del espacio. Sí. ¡Oh, al fin! Sí. Un, ¡Un juego sí. de payasos! ¡Oh, demonios! Es del espacio, son payasos es espaciales. Sí, pero bueno, esto es un juego que está basado en los payasos asesinos del espacio exterior, que es un... Una película del 88. Ahora la estaba buscando y es del 88. Y claro, es sí. muy cine B, como dice... Como sí, dice sí, es, este, este es un título de culto... bueno decir que, claro, con la producción... Que es paupérrima, pero aún así, obviamente, si lo vi de chico, te, te causa terror. Y un par de fobias. ¿Cómo? Como este tipo de estas típicas películas de esa época, como Chucky... Los tomates asesinos, los gremlins. Pero incluso la, más B. La, la historia olvidada, los, los tomates asesinos. Tenían hasta una serie animada. Sí. Y era fanática ¿Cachai? de la serie animada. No, sí, si la serie animada. ¿Sí? Sí. sí, hijo. Si la, los, los tomates asesinos... Los critters, ¿cachai? También existen. Es como que en ese momento donde la... Había, Oye, tenemos que hacer una wea de terror. ¿Pero de qué? Payaso. Ya, listo. Se, film, se hace. Sí, fue una época bastante turbia en ese sentido De que se hacía película de terror de cualquier cosa Sí Y la gente descubrió claro. todos sus miedos Claro que y, y, y fue en ese momento en que se dieron cuenta De, de que podían hacer props buenos Así que por eso se fue, volvió bastante popular Oye, no igual fuera de broma Y hablando un poco más del juego y, Bueno, primero la gente estaba muy contenta De que esto no fuera una colaboración con... De Dead by Daylight como le había pasado sí. otras cosas y por el otro lado también están súper contentos de que la gracia de este juego va a ser que está construida sobre la experiencia de los juegos de terror asimétricos donde por ejemplo, ya si te matan no tenés que quedarte afuera esperando sino que esto es los, los, eh, los payasos versus los humanos pero los humanos son más, es un pueblo entero y tú tenés que pelear o escapar o... Tenés múltiples formas de ganar. No simplemente muriendo o matando. ¿Cachai? Claro. Entonces... No, esta weá. La verdad promete. Promete mucho. Sí, ojalá si no vean. han visto la película... No la vean porque les va a dar miedo. <risa> porque no es simplemente el asesino serial. No, son payasos. Y los payasos son cosas malas. De verdad son malas. Sí. Miren pero bueno, hay, hay, hay un público Para ese tipo de película Absolutamente Definitivamente hay un público para ese tipo de película. Jugaría esta weá antes de jugar de Quarry. Mira Fuerte declaración Fuerte declaración ¿eh? Probablemente no juegue ninguno de los dos Pero si tengo que elegir, prefiero jugar esta antes de jugar de quarry. <risa> bueno, eh, siguiendo al siguiente juego eh, Scarce Above Juego en el espacio El juego <risa> Juego al espacio sobre el espacio <risa> Habían dicho que teníamos sobre el espacio el... me hubiera puesto el traje inflable de astronauta wey. Ahí sí que está de <risa> de gente. La cagaron, Ya cagaron más, ya fue ya Mi amor, bueno, ¿me, por, tú me tú tú puedo poner básicamente... el... Ah, no no me dio el <risa> te, te, te voy a manifestar Es básicamente la noticia. <risa> Es básicamente un shooter en el espacio ¿Sí? de, eso, de eso se trata sí. Eh no hay mucha más información. Eh, fue un World Premiere, fue, o sea que básicamente es la primera vez que se mostraba, así que... Vamos a ver que, cómo, cómo, se, cómo se avanza con este juego. El siguiente juego es un juego que se llama... Wiresong? De este no me acuerdo yo. El Wiro. A ver. El Wiro. El Wiro. El Wirosong. <risa> sí. Sí. Ah, es que claro, la, la, el, el tráiler fue una cinemática. Sí. Pero ¿Una son cinemática lo... cortita? Sí, de que está hecho por el, la misma gente que estuvo creando Fallout 3, The Elder Scrolls, Dragon Age Pero no The son, <ríe> claro Pero no es la gente de... de ¿Cómo se llama? No, no es de, de Bethesda No, no es no de, Bethesda. de Bethesda No, no, no, de la gente que hizo... Eh, ex trabajadores eh. Sí, como la, la misma estética O sea, como la misma de lo que estábamos hablando hace un rato De como gente que trabajó en Claro Exactamente Y eh, bueno El siguiente juego que se mostró Fue la expansión del Age of Empires 4 uh -huh. eh, Otomanos y Malians Creo que se llama Otoman, Otomanos y Malians no, Malians <clears throat> Ya. No. <risa> los malandras Pero En los malandras Mucha <risa> la cuestión eh, Pero bueno, eso, una expansión de Age of Empires 4 Yo quería mi expansión y... de, de lo argentino a la raza <risa> Necesito más y... argentino. <risa> eh... Oh, verdad que se viene ese anuncio también. Eh, otra cosa, otro juego que se mostró fue gotham Knights. Que uh -huh. mostraron un poquito más de gameplay de lo que se había mostrado antes. Y este juego está eh, anunciado aparentemente para el 25 de octubre. Y va a estar disponible para Play 4, Play 5, Xbox Series X, Series S y PC. Este título cada vez me convence menos. ¿Por qué? Sí, había partido, había partido como, como que quería, pero ahora como que... Mmm, no sé. Como que, lo siento, más genérico de lo que fue el, lo, lo, los Arkham. Entonces, como que... Mmm, que se ha pasado mucho, muchos títulos parecidos que desgastaron el género. ¡Oh! Sí. no hay bueno, dice visualmente... que es independiente de, lo, sí. de los de Arkham, pero no sé, tiene una estética bastante parecida igual. Mm. Como que <risa> copiaron la tarea nomás No no siento que haya mucho al respecto Pero bueno sí. Vamos a ver en la fecha de lanzamiento cuando salga cu Cuál va a ser la recepción del público Sí, bueno Parte de la gracia del trailer es que mostraron Algunos de los villanos que van a estar en el juego Harley Quinn, porque infaltable uh -huh. eh, Cara de barro Que no me acuerdo, ¿Cómo, ¿cuál es el nombre en inglés? No me acuerdo no, no, no, es que tiene, tiene otro nombre no, no, Creo que no es Pero no, es Clayface. No. Clayface, sí. Es que Clayface. Por alguna razón sí, sí. le pusieron cara de barra en español, pero es Clayface. Sí, sí estuvo ah. eh, Doctor Frío. Sí, también estuvo Doctor Frío. Sí, y están los búhos. Así son que. Son como de la, de la saga principal que estuvo marcando bastante tiempo la, la saga de Batman. Ah, mira. La sociedad secreta. Bueno, se mostró también un juego que es muy de la estética del Ghost of Tsushima, por supuesto. Eh, pero eh, orientado a China Que es, se llama Where Wins Meet Este juego la verdad es que se, se, A mí me llamó muchísimo La atención Se este, ve muy muy bien Sí, Este título a medida que pasaban Los lo minutos del trailer eh, uh -huh. Como que fue Agregando visuales muy distintas Y como que me fue convenciendo cada vez más Sí, Coincido de hecho, se parece bastante, obviamente, al Ghost of Tsushima, al Sekiro. Y también tiene, tiene harto de, del juego que estuvimos conversando la semana pasada, que era el, el Wukong. Sí. Pero como que igual tiene, tiene, tiene... Bueno, llama mucho la atención porque esos juegos a mí, en general, me llaman harto la atención. Así que, bacán. Y se ve muy, muy, muy choro. Así que, ojalá sí, sepamos Inclusive, más... como que hay parte de las mecánicas que se parecen bastante al, al Assassin. Entonces fue como, wow, pues ya. Sí. Prop propuesta de que intentes bueno, hacer, haciendo... hacer algo más. Sí, está siendo desarrollado por ex desarrolladores, valga la, la, la insistencia en el término durante el stream, de Ghost of Tsushima y Assassin's Creed, y otros proyectos de similares. Bueno, por, por algo tiene tanto, tantos aires. Sí. Y después fue esta, el, el anuncio meme de la Gamescom, que yo apenas lo vi, les mandé un WhatsApp a los cabros porque... Fue como... Muy chistoso. Ah, De nuevo sí. tenemos a Hideo Kojima... Haciendo <risa> un cameo en el evento... Diciendo... Hola, soy Hideo Kojima. Y anunciar... Humo... humo, <risa> humo Jima. Anunciando algo... La vez pasada no anunció nada. Fue como... Hola, sí, estoy trabajando en cosas. Ahora anunció algo... Pero ese algo es un podcast. Hmm. Eso. Anunció un podcast y se fue. Sí. Fue súper raro. Sí es. <risa> sí. es como... Eh, el momento Kojima. Podemos hacerle el momento Kojima. ¿Qué, ¿Qué anuncia? No, no sé qué va a anunciar. Pero ahí está. Y ahora uh -huh. que anuncio el tema del, del podcast que ni siquiera sé de qué se va a tratar. Va, dice que no hablar sé. de temas. Pero lo bueno es que va a estar en japonés más? y en inglés. Ahora, no creo que sea él hablando en inglés, sino que va a ser como típica Así como, sí. por ejemplo, cuando se por ahí habla y le tiene el texto encima ¿caché? Mm. Y claro. encima sí. Pero igual, que tiene que decir Kojima que no hayamos escuchado antes? De que está auspiciado por Spotify Sí, ¿tú? literalmente <risa> Es como Spotify dice Doy tantos millones de pesos Si tú hablas ahí. Y él, te, hago? ¿En qué Oye, ¿alguien te le paga ¿Alguien te le paga por hacer Podcast? ¿Y por qué? ¿Ya no solo <risa> <no lo pagan. risa> Porque no los compró el Preguntas. número? Preguntas. ¿A, usted, ¿A ustedes les pagan? Mm. <risa> A ustedes les pagan. Bueno, siguiendo con los anuncios de la Gamescom, que pucha que son hartos. La verdad, ahora que, ahora, ahora que estamos ya en el tema, muchas que han por, sido hartos. Por algo pusimos pocas noticias. <risa> claro. Eh, se anunció otro juego que es Parks Beyond, que obviamente tiene mucho de su Tycoon, eh, entre otros. Eh, a mí me, me, me llamó harto la atención. De hecho, bueno, gente que le gustan juegos como su Tycoon, obviamente, o los Tycoon en general, a este juego le va a fascinar. Está, eh, digamos, eh, para anunciado para el año que viene, eh, para Play 5 y Xbox Series X y PC, y además está publicado por Bandai Namco. Así que, ojalá le vaya bien y ojalá tengamos más noticias pronto. Del este juego. ya lo ya mostrado, me acuerdo en... En la E3, que no fue E3. Creo que sí. Sí, estuvo dentro uh -huh. de, de los anuncios de lo que fue la Summer Game Fest. Sí. Y claro, se vio un poquito más de, de jugabilidad, uh -huh. de cómo va a estar. Sí. Pacán. Después, eh, bueno, esto no sé si vale la pena que lo mencionemos, pero lo voy a mencionar muy a la rápida: que, que anunciaron Bien, no. una colaboración entre Mini, los, la marca de autos de los Mini Cooper y Pokémon. ¿Se ve bonito? ¿Te chori? Obviamente este papel fue, fue como el, la fue, sección fue, fue, fue, más comercial. Sí, es <risa> lo mismo. Este fue el momento merchandising. Momento merchandising. Sí. Lo cual igual. Lo único que me convenció es que tiene el proyector. Mira, Porza murió para que literalmente Gamescom pudiera poner un auto en el escenario. <risa> ah, sí. Literalmente, esa es la ah. única razón por la cual tú sabes que el evento es en vivo porque hay un auto en el escenario. Y ahora sí. es un auto de pica eso. No cuenta, pero igual es un auto. Bueno, eh, siguiendo con las noticias de sur. anuncios de juegos. <risa> El eh, siguiente juego que se mostró fue Dorfromantic, que es un yeah. juego eh, que está anunciado para la Switch. Y este juego básicamente es una especie de estos esto juegos en los que como que tenéis que construir tableros. Uh -huh. Un poco al estilo como del City Skylines, me parece. No, no uh -huh. estoy 100% seguro. Pero bueno, la parte de la gracia, no me no, acuerdo si exactamente era así, pero creo que está desarrollado como por un, un grupo que salió como de una game, o algo así. Como que ese era el pitch a, a, también que hicieron antes de mostrar el trailer. Sí, es que tienen muchas de las mecánicas de, de tabletop, con lo cual tú vas explorando sí. los tiles, las losetas, y uh -huh. se va abriendo este mundo para ir formando tu propio idioma. Uh -huh. Claro. Eh, y bueno, es nos que quedan solamente dos anuncios más. Solamente dos anuncios más. Uno es el de, de Outlast Trials. Uh -huh. eh, um, que obviamente es un juego que es de la saga de Outlast. Así que está anunciado para este 28 de octubre. Mucha gente fue como... No sé. A mí, The Outlast, como que me gustó el primero Y chao, de hecho yo como que entro un poco en esa categoría también Me gustó mm. ver el primer Outlast en YouTube Y como que de ahí me desconecté de un poco de la, de la saga Así que, no sé Si mal no me si equivoco, gente... este también lo he mostrado en el, en el Summer Game Fest Pero en el Future Game Show Sí Entonces como sí, que si ahora, me equivoco, ahora no... lo que hicieron fue anunciar el lanzamiento Sí, mm. en la sí. fecha Igual vale, es muy, muy piteado como, como se ve Sí, bueno, un juego, es un juego más... Dicen, dicen que es más gore que de terror. Es como más el, el shock visual que, yeah. que como que te da miedo. ¿Cachai? Mm. ¿Sí? Esa es como un poco la... la idea. Y por último, se mostró Dead Island 2. Betaru, te cedo la palabra. Mira, la verdad, verdad... ¿Qué quieres que te diga? Esta weá finalmente pasó. Existe. Paso. Eh... De verdad, este parece como que el año de donde el güey que, que impedía que las secuelas pasaran, se murió. <risa> o sea, bueno, finalmente no podemos ver estas cosas. Falleció, falleció, falleció. <risa> ahora se puede, ahora se puede. Sí. Sí, yo de digo, hecho, eh, eh, no, yo... eh, dale, dale. no no me equivoco. Dale, no, que Se mostró un trailer, para, para profundizar se mostró un trailer en, en, en CGI se mostró una cinemática y después se mostró un poquito de gameplay también, y está anunciado para el 3 de febrero del año que viene sí. lo, lo que iba a decir es que se nota bastante el, el, el aporte monetario de Team Race Group <risa> <Sí. risa> Nosotros lo hablamos la parentes, semana sí. pasada al respecto y fue ya, ahora si hay plata va a terminar los juegos no, o sea, igual lo único que se infiere de lo que ya se, de del juego es que va a haber modo cooperativo, el cambio de locación, eh, hay una fecha de lanzamiento. Entonces, fuera de eso, no sé. Por lo menos se es de Island. El, es de Island. No sé si es que tanto cambie. De hecho, mucha gente como que ha comentado que como que D D light. Es como el sucesor espiritual de, de... Thailand, y como que mucha gente lo tomó de, de ese modo Entonces, como... La verdad, no sé, yo, yo la, no... Este juego pasó por el mismo tratamiento que... Lo que pasó con creo, que Forever Onda, cambió de muchas manos Estuvo perdido en el tiempo Finalmente ahora le enchufaron plata Porque llegó alguien a enchufar la plata que, que... faltaba, entonces... Eh... Sí. Y el trailer, mira, y el trailer no se compara con el original. Así que... Mm. No, no no sé, no me merece mucho comentario, la verdad. Es como... Es, es otro yo quería decir Yo quería decir, entre paréntesis, que este juego está anunciado para Stadia. <risa> el único juego, creo, de la, toda la Gamescom que está anunciado para Stadia. Ya, de todos los juegos que podrían haber salido anunciados para Stadia, este era. Eh. Sí. De todos los juegos, definitivamente. Sí, este es el Ghost Simulator 2, el perdido. <risa> Verdad. Ya, oye, no, con eso eh, concluimos. ¿Qué les pareció la Gamescom? Genuinamente, ¿fueron muchas cinemáticas? No, no, yo no, creo muchas, que. Sí. igual Siento de que finalmente pusieron fecha, por lo menos, de varios títulos que se habían mostrado anteriormente. Mucha cinemática, sí. igual hubieron muchos anuncios nuevos. Como muchos que no habíamos sí, visto eso sí, antes. El que eso es lo que al final lo que se agradece. Sí. Y también cosas fuera y había de todo para todo. Sí. Lo, lo interesante sí. es que no se filtraron muchas cosas antes del tiempo. <risa> pero probablemente sea porque, por ejemplo, casi ninguno de los títulos que se mostró en la Gamescom eran títulos de Empresas Grandes por ende probablemente las filtraciones no se dieron porque tampoco había tanto con onda como anticipación a que se hablara de salvo quizá claro. a ver creo que lo único que se filtró fue el juego de Borderlands eh, sí ese sea, de hecho lo hablamos en el episodio anterior y nada más nada más porque incluso Sony Pictures sabía que iba a estar ahí y nada más, pues de hecho, me, me llama mucho la atención que muchos de los títulos son, eh, en su mayoría, son eh, no indies, porque puta, no podemos decir que Genshin Impact es indie, pero sí, en su mayoría, <risas> están alejados de las grandes marcas, de los grandes desarrolladores. Pasa que está, la industria como que se está abriendo, ¿no? Porque eh. hay, mucho, hay muchos estudios que están apareciendo que son como de ex trabajadores, de ex trabajadores, de ex... -trabajadores. Ex, ex, ex. Hay, hay un cambio Un cambio en el paradigma Hasta cierto punto nomás Porque como te digo Al final crea un estudio Y te, te compra Por ejemplo Playstation o Xbox Y igual seguís trabajando en las mismas franquicias de siempre Pero el problema sí. es siempre es lo mismo onda, Como todas estas franquicias nuevas O sea, podéis tenerle Mucho interés Pero si la gente no los termina comprando Por jugar de nuevo Call of Duty correcto Al final ahí, ahí, ahí se pierde toda la, la magia. Oye, para eh, cerrar os comentamos noticias como rapiditas. Ya. ¿Les parece? Ya, no sé sí, si te sí. todavía He dicho que tenías algo para mencionar la semana pasada. Mm, no, probablemente va a faltar un par de semanas para que haga esos anuncios, porque bueno, tengo, alguna fecha, tengo una fecha acá en Perú pronto, y tengo un par en Santiago, pero para más. Ese un par de meses más, así que. Ya, falta, lo va, lo falta voy a estar esto. Oye, lo que sí yo puedo mencionar como noticia cortita es que este fin de semana, 27 y 28 de agosto, se finalmente se realizó, después de todos los problemas técnicos que tuvieron <risa> la última. La última vez, se realizó la Tortucón 3. Que fue. Eh, perdón, Pato, no te puse como ni un video de apoyo, ¿verdad? Eh, la con 3 es que fue un evento que se realizó de ilustradores y comunidades que se costeó íntegramente dentro de Minecraft. Era un mapa como especial que los chiquillos de Tortuga Squad armaron y donde la gente armó sus propios puestos y había actividades, había karaoke. La verdad fue un muy buen evento, también era un evento gratuito, entonces fue muy entretenido. Lo malo es que Paco parece que no mandó reporteros para allá, estaría muy caro. Uh -huh. No, nosotros estábamos... Nosotros estábamos en Viña... Antes fin de semana estábamos cubriendo la Encuentro a, Medieval. En, en Viña no, no, no llega Minecraft, por eso. Entonces, <risa> eso. Una de las cosas igual positivas que esta vez se abrió a, a no solamente gente de Chile, sino que también a gente de toda Latinoamérica. Entonces ¿Sí? había gente de Colombia, había gente de Ecuador, había gente bueno, de acá a Chile, de Argentina también, etc. Entonces claro. hasta donde sé la asistencia que hubo de gente fue bastante buena. Bastante, no así como a todo reventar, porque lamentablemente el cambio de fecha que se dio casi a última hora de, de, de la que se había prometido originalmente, que era como 3 y 4 de agosto, afectó un poco la participación de la gente. Pero a, a, a grandes rasgos se da por concluida, se, se evalúa positivamente y se nos ya de que hay planes de realizar una nueva... Una, una nueva versión no se puede decir todavía cuándo pero sí fue bacán mm, fue bacán, eso por un lado por otro lado, otra cosa también que pasó esta semana es que eh, este proyecto, esta colaboración que se estaba haciendo eh, no, no, no solo en Twitter sino que a lo largo de bastantes comunidades, que es Canto Redrawn, o Canto Redibujado en español, si lo quieren no quieren, no quieren tener que sufrir con mi pésima pronunciación en inglés que es como esta iniciativa que se realizó para eh, tomar los mapas originales de canto de Pokémon rojo y azul del original de Game Boy y rediseñarlos completamente para como... la, la idea es que muchos artistas tomaron estos mapas individuales, ponte tú, como Pueblo Paleta, o la, la Vía de los Ciclistas te das cuenta, o el edificio o cada uno de los pueblos grandes que existe el Victory Road también, y que hicieron eh, los rediseñaron completamente utilizando la misma paleta del Game Boy Color lo cual, fue algo eh, ahora, el mapa se puede ver ahora, en en eh, eh, retroradrun.com y básicamente se maneja igual que un mapa de Google Maps entonces te puedes hacer zoom puedes ir a, a tiene un modo de, de tour que tú puedes revisar, etc. y están todas las redes la gente que participó donde participaron más de 100 personas y de hecho aún está completamente completo porque la meta es también incluir las cavernas, los interiores de los edificios etcétera, etcétera, etc entonces es algo bastante bonito y que, bueno, si tienen ahí un tiempo que más vayan a verlos, igual está bonito. Ahí. Hay, hay como un <risas> millón de easter eggs y a donde tú me vayas a encontrar algo. Así que onda, alguien como que se propuse la meta de contar cuántos, cuántos Pikachu hay en todo el mapa gigante, weón, y le deseo la mejor de la suerte. ¿Tú, <risas> ¿tú participaste dentro de este proyecto, Metalu? Sí, en, en esta versión yo participé haciendo el mapa de Celadon City. De Ciudad Solana creo que en español. Uh -huh, uh -huh. En ese mapa yo hice ese y también hice la ruta 16. Ya, yeah. buena. Que es la que estás justo al lado. Y también hice otros mapas, pero son como mapas internos. Entonces, como que no. Hasta que no se libere esa versión del mapa, no, no van a poder ver esa parte. Mm, dale. Sí. Así que eso, ahí vayan a verlo y. Vean cuál es su parte favorita. Yo personalmente, yo creo que la, la, el favorito de mucha gente ha sido eh, la de Peter, Peter City. No, mm -hmm. oh, me encanta esa ciudad. Peter City, creo que es uno de los tomás de los maravillosos que tiene junto con, eh, con Cinnabar. y puede encontrar... Sí, así que, pero la verdad es que la gracia es que... Eh, todos, todos los puntos del mapa tienen algo bacán, tienen algo escondido no sé. eh, siempre hay algo entretenido que pillar Estoy esperando a que alguien de verdad haga un video ¿cachai? Eh, alguien escaneando algún, el mapa? escaneando el mapa viendo todo lo que pueden pillar mm. estaba buenísimo que Sí, ahí estaba mostrando el mapa al respecto <risa> sí a ver si encontraste mi singular. Sí. super, <risa> Oye, súper ambicioso el proyecto en todo caso. Así que muchas felicidades para todos los que participaron. Sí, está hermoso. Mm. ¿Qué ya. Entonces... ¿Estamos, estamos ready entonces, me parece. Sí, ya. Ahora creo que por ser el día del gamer nos corresponde tomar una oncecita. <risa> está por eh, Pagua. Creo, ¿no? Pagua se raja con la once. <ríe> se se raja con bien. la on. Oh <ríe> hasta ahí no van no a alcanzar. Entonces nos dijo Pagua. Literalmente. Sí, entonces. Oye, eh, Yo tenía algo más, pero voy a solamente colocar dos trailers que más me llamaron la atención. Porque también mm. dentro de la Gamescom se realizó una Future Game Show. Mm. Sí. Y mostraron varios trailers interesantes. Entre ellos, eh, un título que se llama The Gap, en el cual, eh, como que tienes que ir eh, navegando en tu mente que está dañada. Entonces, va recordando fragmentos de situaciones y se notan como que hay parte oscura, que no recuerda, pero que se van liberando a medida que va jugando y como que van complementando la historia de lo que pudo haber ocurrido. Entonces como que van navegando entre lagunas mentales. Oh. Choro. Ese es un título que llama bastante la atención. Y el otro trailer que me llamó la atención es el título que se llama God of Rock, que es un juego de peleas yeah. con DDR. Yeah. Pero más que con DDR como Guitar Hero. Entonces tienes que ir presionando las la, la teclas en el momento mientras van peleando la... ahí los, los luchadores. Y tienes que ir a realizar combos. Un título muy bizarro, pero que nosotros dijimos: Le doy. Sí, hoy oh, se ve es muy cool. Sí, <risa> de estos anuncios de mecánicas mezcladas que hemos visto últimamente pero que le dan un giro bastante interesante así que vamos a estar averiguando más noticias al respecto del título sí, hay harto interés en hacer juegos de ritmo es sí. que es bacán encima después <risa> tú, tú después agarrás la música del juego la subí a Spotify y se se vuelve viral y, y fuiste. O sea, es un punto muy importante. Mira, mira ya se está anotando TNK con... <ríe> ...hacer cover. Sí, ¡No! ¿Sabía sí dale, dale, ¿sí que me recuerda? No, no bueno, si sí tienen un nombre en específico. Pero estos esto juegos de, de... También es como... No, no es un juego de mesa, pero que hay dos robotitos... ...y como que los estáis haciendo pelar con botones. Sí. Y no, es que, bueno, le lo... es que le pega primero en la cabeza. que le pega primero en la cabeza a uno... ...y le hace soltar guera. Sí. Sí. Bueno, me recuerda mucho a eso y se hagan. Y otro de los títulos que me llamó la atención, pero más que nada por ser un spin-off, o sea, un basado Entonces, en *Stray*, es un título que se llama *Snakun*. ¿Cuál era la diferencia? Que eh, tú eres un un raccoon, un mapache, en el cual vas en la ciudad mm -hmm. buscando comida. <risa> y obviamente va formando sí. caos Mientras vas avanzando O vas explorando y Es más como el, el El juego sin título Sí <risa> El del <gato. risa> Eh, caso Claro Entonces tienes que ir buscando comida Porque fue baneado la, la, las horas En la ciudad Pero es un juego que Pinta para ser memeable En algunos momentos Así que esos son de lo, dentro del anuncio. Ahí eh, si tienen la oportunidad vean el Future Game Show porque también mostraron varios títulos interesantes. e Inclusive estuvo la voz de nice. Kratos animando. Oh nice. Ah, sí. qué Dijo boy todo el rato. Boy sí. <ríe> boy. Y y bueno. Yo creo que con esto damos cierre a esta Edición de La Cuatrifuerza Muchas gracias a todos por vernos Hay dos anuncios que yo tengo El primero es que dentro de la semanita vamos a estar anunciando De que vamos a hacer una entrevista Dentro del siguiente día y vamos a indicar la fecha exacta Con Justic oh. sí. Vamos a estar conversando sobre todos lo, los pormenores de la gira De... Con la recepción del público, el, sabiendo un poquito más de la anécdota, eh, entre otras cositas que nos van a estar contando ahí los chicos. De la gestión del tour en general, básicamente. Sí. Y la otra noticia es que la próxima semana tenemos cambio de horario. ¿What? ¿Verdad? Sí, porque se viene el cambio de hora este fin de semana. Sí. Así que vamos a estar saliendo a contar de las 8 de la noche. Mm. así que ahí para que estén atentos vamos a estar haciendo un anuncio en la red obviamente al respecto así que vamos a tener este cambio de horario principalmente porque a Tenecan se le complica mucho hacerlo Sí, más, más tarde se me complica mucho <ríe> así, por pues lo mismo en realidad más temprano eh, sería una hora antes para en tu caso Tenecan. Eh, creo que sí, creo que sí Sí. Ahí, ahí move, pero vamos a... Ahí, ahí revisamos. Sí, ahí vamos a ver si es que lo hacemos a las 8 o a las 7 y media, pero vamos a estar también anunciando el, el cambio oficial de, de horario. Mm. Y la, sí. la otra noticia, pero fuera de programa, es que este domingo son las votaciones, por favor... Ver, en realidad, no digo por favor vayan porque deben ir. Así que vayan... Sí, no se comen una multa. Sí. sí. <risa> Así que sí, temprano. vayan temprano, porque va a estar caótico, justamente por lo mismo, porque va a ir toda la gente a votar. Sí, prepárense, cocínense antes, déjense algo listo, porque la otra vez nos pasó con eso. Teníamos todo el almuerzo preparado y una, una, de, de, una persona en la casa se demoró más de uh -huh. más de lo que pensaba en ir a votar y después llegó retarda al almuerzo, todo no. frío ya. Ah, no, y ahí yo lo que hago es Derechamente pasar a, a comprar comida china porque está mm, También. Es una buena opción. Sí. Así que nosotros apro aprobamos este proceso. No <risa> parece. Así que con esto damos cierre ya. a esta edición de la cuarta de fuerza de forma oficial. Muchas gracias a todos por vernos el día de hoy y por todos los que nos comentaron. Recuerden visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Power.cl o... Pau SL, dependiendo de la red social, nos pueden pillar en Facebook, en Instagram, en Twitch, en YouTube y en Twitter. Recuerden que la y fuerza sale los días lunes y si se lo perdieron, también pueden verlo al día siguiente o dentro de la semanita, porque están todos los capítulos íntegros subidos en YouTube. Perfecto. Y obviamente pueden visitar nuestra página www.paua.cl, donde podrán encontrar diversas noticias, artículos, reseñas sobre videojuegos, películas de cine, panoramas y mucho más. Chicos, sus redes. Arroba TNK en todos lados. Arroba TNK en todos lados, sorry, <risa> me quedé pegado. <risa> <risa> No, Hoy... culpa de meterme. Culpa de mi tierra. <risa> Oye, muchas gracias eh, a Murphy Islandia por seguirnos. Eh, muchas gracias. Oh, se Murphy sí. sí, sí. es la organizadora de la Droptugon. ¿no? Ah, buenísimo. Muchos saluditos. Saluditos a, eh. saludito a Rollo, sí, HD, bien, que sea una vueltita. Chan que estuvo comentando con nosotros. Gracias. Que hey, sabe mm. contar también. Sí. Así que eso, nos estamos viendo la próxima semana ahí en, en redes sociales vamos a estar indicando el nuevo horario para que estén atentos pero va a ser tipo 7 y media 8, para que no estén esperando a las 7 de la tarde eso. Y atento a la entrevista con Justin sí, atento a, a la, entrevista, la entrevista que, que también vamos a estar indicando la fecha oficial, eso, cuídense nos vemos la próxima semana, chau chau chau